<risa> regrésate a tu país Fueron las palabras de las que fue víctima La tiktoker mexicana Carla de la Torre Quien denuncia ser víctima De un ataque racista <risa> Está vendando mis pinches cajas Y trae un pinche genio el hecho quedó captado en un video publicada por la TikToker en su cuenta de esta red social que lleva más de 2 millones de vistas y se ve como la empleada de FedEx le responde de manera bastante grosera y confrontándole, en donde incluso le hace otras acusaciones. Le reclama que deje de grabarla y que se ponga a ayudarla a cargar las cajas. Además le dice que esto es Estados Unidos. Qué triste que como latinos tenemos que agachar la cabeza en ese tipo de situaciones porque... porque tú los incomodaste. Dejándole saber que es inglés lo que se debe hablar. ¿Qué opinas tú sobre este caso? Yo soy Carlos Moreno, gracias por estar en nuestra sintonía.